Vamos a empezar con el título 2, personas morales en lo general. Creo que en este punto nos queda claro a todos, y si no, háganmelo saber, que las sociedades civiles que prestan servicios, donde socios se obligan mutuamente a combinar esfuerzos para alcanzar un fin común que sí tiene pues, un alcance económico, Creo que a todos nos queda claro que esas personas morales, sociedades civiles específicamente, sí deben estar en el título 2, personas morales en lo general, o en su caso, si les aplicó el perfil y los requisitos se cumplieron, como reciclo. O sea, yo no veo alguna forma de que como tal... Una sociedad civil que agrupa contadores, que agrupa abogados, que agrupa asesores empresariales de negocios, economistas, diseñadores, publicistas, todo lo que se les ocurra y mande. Yo no imagino cómo podrían estar en el título tercero. Finalmente prestan servicios, cobran honorarios y lo que buscan es generarse un ingreso, un ingreso incluso para su propia manutención, ¿no? Partiendo de que no son trabajadores, son socios, y partiendo de que no están al calce de una figura como puede ser una sociedad cooperativa, pues se entiende que prestan servicios como si, lo hiciera, como si lo hicieran siendo ellos personas físicas, pero de forma indirecta a través de una sociedad civil denominada persona moral. Entonces, creo que en ese punto nos queda claro, parto de esa idea, de que aunque sea SC y no ejerza actos de comercio, pues entiende que el título que le corresponde o es el título 2, personas morales en lo general, o es como tal el apartado del régimen simplificado de confianza. Cualquiera de esos dos y no hay más. Ahora déjame decirte que por el simple hecho de ser una sociedad o asociación de carácter civil, que estás dentro del título segundo, te salvaste del malvado reciclo, pues ya por sí solo esta situación te arroja beneficios fiscales y podemos empezar a enumerarlos. El primero que yo traería a colación, pues como tal, es que el momento en el que tú acumulas el ingreso difiere del de cualquier otra persona moral. Oiga, contador, ¿qué necesito para eso? Nada. Únicamente prestar servicios personales de carácter independiente a través de una sociedad civil o de una asociación civil. Que ahí ya podría cuestionarse la naturaleza de, de la asociación civil. Oye, dijiste que no perseguías fines económicos. Pues no, pero no me asesoré bien. Y al final, pues, la hace terminó prestando servicios, ¿no? Bueno, ya va en contra de su naturaleza legal, pero fiscalmente hablando, pues se le va a dar el tratamiento de una persona moral del título 2. Y dentro de esas SC podríamos encontrar un despacho de contadores, un despacho de abogados, un despacho que como tal tenga economistas, publicistas que hagan estudios de mercado, no sé, todo lo que tenga que ver con servicios no, de carácter independiente. A lo mejor allá por ahí un SC que son coach de negocios, ¿no? Y terminan siendo servicios personales independientes. ¿Cuál es el tratamiento preferencial? Que siempre que se trate de este tipo de servicios de carácter personal o independiente, a diferencia de las demás personas morales, van a reconocer el ingreso como obtenido. Para efectos de calcular el impuesto hasta el momento en que efectivamente lo perciban. Pero miren, ¿qué caso tendría que yo les venga a hablar de la ley y del artículo 17? Mejor es venir a hablarles de la práctica profesional y de los errores que nos encontramos allá afuera. Ay, ¿A poco sí los hay, contador? Sí. Hace no mucho nos encontramos allá en Morelos con una empresa que nos pidió asesoría, una serie de consultas con algunas dudas que tenían. Y resulta que una sociedad civil que presta servicios educativos, no de escuela, servicios educativos en materia de capacitación y todo, pues que había implementado otra línea de negocio, ¿no? esta sociedad civil, además de la prestación de servicios educativos y servicios de capacitación administrativa, ya le había entrado a la onda de administrar y arrendar bienes inmuebles. ¿Me explico? Hasta aquí todos me copian. Y nos decían que ellos aplicaban el tratamiento de acumulación de ingresos que prevé el artículo 17. ¿Por qué te platico esto? Porque no te vine a leer la lámina, ¿no? No te vine a decir algo que ya sabes que dice la ley, o que si no sabías que lo decía, a partir de ahora y el material didáctico ya sabes que está ahí, sino más bien te quiero aclarar aquellos claroscuros, aquellos errores que comúnmente cometen los contribuyentes, y este caso es real, ¿no? O sea, no, nos consulta una sociedad civil que ya, eh, pues preponderantemente, sus ingresos provenían de administrar y dan, dar en arrendamiento bienes inmuebles. No recuerdo cómo estaba la figura, no parece que era un contrato de mandato. Es decir, en varios de los casos la sociedad civil no era dueña de los inmuebles, pero los administraba. Y por ahí hubo dos o tres situaciones donde incluso eh, se los daban en comodato para que ella pudiera explotar mediante la figura del arrendamiento estos bienes inmuebles. ¿Y cuál era el error o el horror que cometían? Que todos sus ingresos los acumulaban al cobro. Y esa cara que quizá pusieron algunos ahorita fue la misma cara que nos hicieron ellos. Contador, pero es que las cc acumulan al cobro. Sí, pero cuando prestan servicios personales independientes. Tema de abogados, contadores, economistas, diseñadores, publicistas, dentistas, médicos y todo lo que se te ocurra. Incluso decíamos ahorita coach de negocios, ¿no? Y que te dan ahí asesorías, eh, consultas, pláticas motivacionales, etcétera, ¿no? Son servicios personales que lo hacen a través de la propia sociedad civil. Pero es que de todos modos, contador, aunque ya estamos arrendando bienes inmuebles, seguimos obteniendo ingresos por prestar servicios personales, ¿ok? ¿Ok? Esos ingresos que derivan de servicios personales, acumúlalos al cobro, tal cual como lo dice el artículo 17. Contador, pero fíjese que yo leí en la ley de ISR que si bien para arrendamiento los ingresos en crédito se consideran, se van a acumular hasta que efectivamente se cobren. Exacto, bien respondido, pero para tema de personas físicas. Capítulo tercero, título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Tú no eres persona física, eres una sociedad civil que ya le entró a la línea de negocio que tiene que ver con el otorgar el uso goce temporal de bienes. ¿Y qué crees? Tu momento de acumulación no es únicamente cuando cobres. Dependiendo del contrato de arrendamiento, aunque no hayas cobrado, a partir del día que sea la fecha de vencimiento en que te debieron pagar, en que le debiste cobrar, vamos a pensar en un bien inmueble al inquilino, al arrendatario o a quien te está arrendando el bien inmueble. Si incumplió en el pago, tenía que pagar el día 10, ya es día 11, no pagó. A partir del día 11 la contraprestación se vuelve exigible y más allá de que te lo pague o no te lo pague o se vaya a tardar en pagártelo, tu persona moral, ya tienes que acumular el ingreso. ¿Ok? Si eres de las personas morales, vamos de nuevo al punto una sociedad civil que se dedica a tema de arrendamiento de inmuebles. Pues si ya en el contrato quedó asentado la fecha de vencimiento para el pago de la renta, a lo mejor los primeros cinco días de cada mes o los siguientes tres o cinco días siguientes a la fecha en que se firmó el contrato. Pues no hay ninguna prisa por emitir el comprobante. ¿eh? Porque si eres de los que el día uno ya emitiste todos los comprobantes fiscales para cobrarle al inquilino. Pues qué crees que por el simple hecho de haber emitido el CFDI. Si por alguna X o Y razón el inquilino no te paga la renta en el mes por el simple hecho de haber emitido el comprobante, vas a tener que acumular el ingreso. Hasta aquí vamos claros. Me explico. Si sí, estamos en el mismo canal, si sí, me copian. Esto es historia de la vida real. Por ahí encontramos también alguna vez una AC que estaba en título 2 porque no cumplía ninguna de las requisiciones del artículo 79 para estar en título 3. Empezó a prestar servicios y muchos de los servicios que prestaba que eran consultas psicológicas, ¿sí? Pues al encuadrar en el supuesto de ser una AC que presta servicios personales independientes consistentes en consultas psicológicas, pues acumulan al cobro, ¿no? Y qué felicidad y qué caray, pero resulta que esta asociación también vendía literatura a hoc o que estaba relacionada con el tema, pues de la mente, de la psicología, de todo este asunto de las emociones. Libros tangibles, ¿eh? Libros impresos y que ahí iban a las consultas y mira, te ofrecemos esta publicación o este libro te puede ayudar a este otro, ¿sí? Y vendían los libros. Y luego ya otros terceros les empezaron como tal a adquirir libros y esta AC les empezaba a dar plazo para poderlos pagar. Es decir, abrían o trataban de replicar este modelo de negocio de una persona moral, a lo mejor ya sociedad civil o AC, si lo seguían haciendo mal. Y, y, y encontraban clientes que les empezaban a comprar libros por volumen. Ya acordaban, a lo mejor es la última semana del mes, y acordaban que el lote de libros que entregaron o que les enviaron lo pagaban el, la siguiente semana, que ya era el otro mes, ¿no? Y cometían el mismo error. La venta o enajenación de libros, la asociación civil, la acumulaba hasta que le pagaban los libros. Es más, con uno de ellos tenían el modelo de consignación confiaban ciegamente en él, no recuerdo de qué estado era, llévate libros y de lo que vendas, pues me mandas, ¿no? Habría que ver hasta qué punto, independientemente que no pagaba en las mismas fechas que ya vendía los libros, ese otro tercero, pues se podría actualizar el hecho de que ya se había entregado materialmente el bien, ¿no? Es decir, el libro, ¿no? Pensando en él como una mercancía. Entonces, estimados, como pueden ver, a veces leemos rápido o a veces no entendemos bien lo que como tal señala una disposición. Tienen la ventaja las sociedades civiles de acumular hasta el cobro efectivo, pero únicamente cuando se trate de servicios personales independientes. Si por azares de la vida, por azares del destino, esa AC o esas SC se dedica al arrendamiento o a enajenar chunches, pues van a acumular en los momentos que se prevé para cualquier otro tipo de persona moral. Oiga, y de todos los supuestos, ¿en cuál de todos? En el que ocurra primero. ¿Sale? ¿Dudas con esto? Contador, en el título segundo, ¿debo efectuar pagos a cuenta del impuesto anual? Sí. Hay que hacer pagos provisionales mensuales. La propia palabra provisional nos debe dejar por hecho por sentado que no son definitivos y al no ser definitivos, al final del ejercicio vamos a tener que calcular un impuesto anual, ¿no? un ISR del ejercicio. ¿Cuándo declaro, contador, a más tarde? el día 17 del mes inmediato posterior al periodo por el cual corresponde el pago sale y encontramos más errores vamos a poner una típica no contador quiero constituir una sociedad civil pero de acuerdo al perfil y todo tal cual como está, pues a la hora que la inscriba al RFC, de manera obligatoria me van a mandar al RECICO. Régimen simplificado de confianza. ¿Cómo le hago para irme al título 2 y no terminar mis tristes días en el RECICO? Y ahí hubo un tip que eh, por ahí este, pues salió de repente... No digo que lo hayamos inventado, de hecho está en la ley, está en el artículo 206. Pero pues pensábamos si pudiera darse el caso que no funcionara, ¿no? Y no, ya tuvimos uno o dos casos de éxito en el despacho donde se va, se está constituyendo recién una sociedad civil. Va el representante legal, inscribe a la sociedad civil... Y a la hora de llenar el cuestionario de actividades económicas para inscribir a la persona moral, pues viene una pregunta que dice si estimas que tus ingresos serán mayores a 35 millones de pesos. En el momento que tú digas que estimas que tus ingresos van a ser mayores a 35 millones de pesos, ya tu perfil deja de aplicar de forma obligatoria para irte al revés. Contador, pero yo no voy a juntar ni voy a generar. Oh, estás estimando, ¿no? ¿Quién te prohíbe estimar? Y luego el otro año, contador, porque si no llegó a la meta el otro año y ah, bueno, pues ya vemos qué se hace en el Inter. Haz alguna operación con fideicomisos, ver hasta qué punto pudiera ser factible. Eh, un contrato de asociación en participación o constituyete una SAS, ¿no? Si no eres socio o accionista de otra sociedad mercantil, independientemente que seas socio de una sociedad civil, constituyete una SAS para lo que se ofrezca y para que por el simple hecho de que uno de los socios a su vez sea accionista de una, de una persona moral sociedad mercantil, pues ya por ese simple hecho ya no te mandan el año que viene a reciclo, ¿no? Pero bueno, haces de todo para evitar que se vayan al reciclo y luego vuelven a regar el tepache. Tanto pidieron quedarse en el título 2, una sola cosa tenían que hacer bien y no la hicieron. ¿Qué bondad tenía irse al pago a través de la figura del título 2, personas morales en lo general y no a través del reciclo? pues además de que en el reciclo prácticamente tienes que ir haciendo cierre fiscal cada mes, lo cual yo no veo mal, para aquellos flojos que todos lo dejan al último, a veces me incluyo yo, pues prácticamente tienes que hacer corte de caja cada mes, ¿no? Ingresos contra deducciones, ingresos contra deducciones, y así es la dinámica en el reciclo. En el título 2, pues todos quieren ser título 2 porque es como cuando nos vendían el RIF, no sé si se acuerden. que nos decían en el régimen de incorporación fiscal? En el primer año no pagas impuestos. Ahora, en título 2 no se aplica tal cual, pero lo que sí ocurre es que en el primer año, al menos mensualmente, no pagas impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque estos pagos provisionales mensuales de los que estamos hablando se calculan con un coeficiente de utilidad. Y si es el ejercicio de inicio de operaciones, dime de dónde fregados vas a sacar el coeficiente de utilidad. No hay. Ojo, no estoy diciendo que no vas a pagar ISR en el primer año, pero si te da un impuesto a pagar, lo vas a tener que cubrir hasta la declaración anual en el cálculo del ISR del ejercicio. Ahora, eso por lo que hace al fondo, ¿no? Al tema del pago. Pero la forma es donde yo te dije que una sola cosa tenías que hacer bien y no la hiciste bien. El propio artículo 14 señala que en el año o en el ejercicio de inicio de operaciones, no estoy obligado a presentar pagos provisionales y llega el auxiliar, llega el minion del contador bien contento, mire, ya actualicé a la SC que nos acaba de llegar al despacho y cuando ves los acuses resulta que el pelado ya presentó las declaraciones de ISR en ceros parece meme pero es anécdota oiga y eso está mal pues pudieras actualizar una infracción del código ¿no? presentar de forma errónea o con datos que no corresponden en una declaración de entrada, ni siquiera estabas obligado. Si no, no tienes coeficiente de utilidad, ¿qué querías declarar? Oiga, ¿y hasta cuándo presento pagos provisionales? Hasta el segundo ejercicio fiscal. Y no va a ser desde enero, ¿eh? Mínimo tendrás que tener presentada la declaración anual que se contempla que a más tardar la debiste haber presentado en marzo. Una vez que presentas la declaración, ya te resulta un coeficiente de utilidad. O puede ser que no te resulte, ¿no? Pero ya se confirmó que tu coeficiente va a ser de cero y ya sea que tengas un coeficiente con, un, con una proporción o que te como tuviste pérdida te haya resultado cero, pero ahora sí, a partir de ahí ya tendrás que presentar pagos provisionales mensuales por una única ocasión, el primer pago provisional de ese segundo ejercicio fiscal va a abarcar los meses de enero, febrero y marzo del año de calendario. ¿Ok? Del mismo modo, toma en cuenta que cuando la persona moral haya presentado un aviso de suspensión de actividades, no hay que presentar como tal los pagos provisionales. ¿Sale? Dice Margarita, cuando te prestan servicios de auditoría, es correcto que facture una parte en un ejercicio o otra parte en otro ejercicio. Por ejemplo, si el total del servicio es 200 mil, facturan 100 mil en el año del ejercicio a auditar y el resto hasta que culmina la auditoría, que es el siguiente ejercicio. Margarita, en tanto sea lícito, cualquiera se puede contratar en las condiciones que le convengan. Siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. ¿Sale? Ahora, efecto fiscal, pues yo no veo afectación, ¿no? Te lo facturara todo de un jalón o te lo facturara por pago, si ese despacho de auditoría es sociedad civil, pues como sea, y haya sido, cuando haya sido que, hayas, que ellos te hayan emitido el comprobante, ellos van a acumular hasta que te cobre. ¿Sale? Ahora, si fuera otro tipo de servicio que no sea personal independiente, acuérdate, y me regreso tantito aquí a los momentos de acumulación, que con que cobres parte del total del precio, tú debieras acumular ya el totalidad del, la, la totalidad del precio pactado por la prestación del servicio. Aquí lo salva que finalmente es un servicio personal independiente. Sale. Ana Álvarez, en mi opinión, sí, no pretendo tener la razón, pero eh, si bien el artículo 206 no tiene toda esa fuerza de decirte que obligo, obligatoriamente te vayas a reciclo, es el artículo segundo transitorio del decreto el que señala que todas aquellas personas morales que estaban en el título 2 o en el régimen de opción de acumulación de ingresos y que como tal ahora ya se encuentran eh, cumpliendo estas características que me hicieran aplicar al reciclo, pues que al menos por 2022 de carácter obligatorio yo me voy a tener que ir al reciclo. Ahora esto con ley en mano. El día de ayer se dio a conocer una tercera versión anticipada de la sexta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal y se nos da una tipo facilidad no más allá de lo que prevé el artículo 6 del código fiscal de la federación que me señala el sexto de código que cuando yo elija una opción, la opción que elija, pues debo aplicarla por ejercicio completo, aquí yo lo desvirtuaría y me hacían un comentario en redes del código por el hecho de que se entiende que no es opción independientemente que está en el apartado de estímulos fiscales, pues entiende que quien cumple el perfil obligatoriamente se tuvo que ir para allá. ¿En qué consiste la, la facilidad, Ana, si le podemos llamar así? Que si a más tardar el primero, miento, el 31 de julio, es decir, antes del primero de agosto, ante el desconocimiento, si estabas obligado o no obligado, presentaste aviso para avisar que te quedabas en reciclo, o incluso cuando la autoridad te llevó al reciclo, pero tú dijiste, no, ni más, yo no me quedo en el reciclo, y metiste otro aviso para regresarte a título 2. Ok. Me dice esta versión anticipada de la sexta resolución de modificaciones a la miscelánea, que de acuerdo al último aviso que hayas presentado a más tardar el 31 de julio, donde diste por sentado que te quedabas en reciclo o te quedabas en el título 2, se te va a dar la facilidad de que te quedes en el régimen en el que tú elegiste. Digamos que por temas de reglas de carácter general, siempre y cuando tú hayas presentado este aviso de actualización de actividades económicas a más tardar el 31 de julio, pues ya te puedes quedar ahí, aunque de origen no te correspondía estar ahí por la obligatoriedad del reciclo. Pero miren si quieren lo pueden checar en redes. He visto varias publicaciones al respecto. Oiga, pero no lo ha publicado el Diario Oficial de la Federación. Pues no, pero aguante que se las gasta el fisco, ¿no? Y en atención a su regla 1.8, donde dice que si una facilidad se publica en la página del SADO se da a conocer ahí, pues que con eso basta para que aplique, ¿no? Ok. Pero bueno, no pretendo tener la razón, Ana. En mi opinión, para quien le aplique el perfil, sí es obligatorio el reciclo de persona moral. ¿Vale? ¿Alguna otra, otra duda o comentario de lo que estamos viendo de pagos provisionales? ¿Qué otro elemento distintivo hay en los pagos provisionales de una SC que, por ejemplo, preste servicios personales independientes? Casi, casi, eh, aquí la pantalla, el gráfico, la lámina les está diciendo de qué color es el caballo blanco de Napoleón, ¿no? Porque lo tenemos en color rojito. Aquellas personas morales, sociedades civiles, que estén en el título segundo, van a poder considerar una deducción autorizada a nivel de pago provisional. O sea, contador, solo esa no hay más deducciones autorizadas, si sí hay más deducciones, ¿no? pero usualmente la mecánica o como funciona en el título 2 es que las deducciones las aplicas hasta la declaración anual cuando determinas el resultado fiscal. Y en el pago provisional, acuérdate que dijimos que se calcula sobre la base de ingresos y utilizando un coeficiente de utilidad. Adicionalmente se contempla en el artículo 14 que si soy una sociedad civil o incluso sociedad cooperativa, ¿no? A ellos también les hace extensivo esto. O una AC que presta servicios y que anticipa rendimientos o anticipa remanentes, pues que estos anticipos de rendimiento de remanente se puedan disminuir de la utilidad fiscal que me arroja el cálculo del pago provisional. O sea, para pronto es la única deducción autorizada que puedes aplicar desde los propios pagos provisionales. Contador que es un anticipo rendimiento remanente distribuido. Bueno, aquí la ley de ISR le llama rendimiento remanente o anticipo porque no te puede hablar de utilidad partiendo del hecho de que este tipo de sociedades de origen pues no buscan utilidades. Buscan fines económicos, pero no utilidades. Pero si para que lo entiendas bien, yo tengo que decirte que es como si le anticipara sus utilidades a los socios, le voy a llamar de esa manera, ¿no? Es un anticipo de utilidades o rendimientos a los socios.